Listo, y volvimos. Nos quedamos sin internet en el otro teléfono y ya enganchamos de vuelta. Acá estamos. Buena posición de pelota de Hurlingham, faltando dos minutos. Seguir el Lucho, Va tocando muy bien Hurlingham. Buena la presión de Morón. Lateral para Hurlingham. Un minuto 40 para terminar el primer tiempo. Gana Hurlingham si reciente enganchás. Gana Hurlingham 5 a 1. Pelotazo. Se quiere tom tomar el, el día, Tómatelo, no, no, no tengo ningún tengo día. Estoy viendo donde tengo el coso. Pa' Burlinga, acá, haciendo de cámara y locucionando para todo el mundo. Está para una foto. Se sí. <risa> <risa> sí viene Burlingame, a ver. El zurdo. Bien, bien, Mariano Gianni. la arquero de Morón. No, ahora puedo yo solo. <risa> Se sí, viene Moroni, sacala, sacala, sacala. Estamos entrando en el último minuto del primer tiempo. Falta, sí señor. Falta. Falta, y se viene la sexta. Falta con Julián Combina. Creo que estaba muy baja la... Un minuto, un minuto para terminar. A ver, Julián. ¡Gol! ¡Gol! gol de Burlingame. 6 a 1 ahora. Julián combina el autor del gol. Y falta un minuto para terminar este primer tiempo. Termina este primer tiempo, te quedas acá y yo me voy a buscar algo para comer y para tomar, te aviso. Dale. Porque tengo una lija más. Paga, paga papi. No, ¿quién te dijo que te voy a comprar a vos? No te voy a comprar nada vos, me voy a comprar para mí. Ah, pero. Vos pagátelo. Se viene faltando un minuto morón para poder sacala, descontar. la sacada. Sabés que sí, Martín Contreras. El remate hasta de Cuba. 30 segundos. Sacala. Gracias. 20. Se viene el gallo. Traba Martín Contreras. Cuba. Cuba que la abre. Ahí está, puede ser. ¡Golazo! Gol de Burlingame faltando 14 segundos. 7 a 1 ahora. Tremendo, le, le salen le salen todas. Hay momentos en, en el juego del futsal que es así. Vete salen todos. Salen todas, una tras otra. Últimos 14 segundos del primer tiempo. Se viene Leo. Tiro libre. Festa falta. Esta falta para Morón. A ver si puede descontar. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Seba Tabare, Gabriel, Jack, todos. Gabriel Jack que juega en Chagarita Futsal. No, no. Seba Tabare que obviamente juega en el selectivo de Urlingham. Muchas gracias a todos y a todas. Y volvemos, volvemos. Ya que estamos, ¿no? Esta falsa a ver, a ver, de Morón para descontar, sí. Gol. Gol de Morón. Gol de Morón pudo descontar finalmente 7 a 2. 7 a 2, faltando 7 segundos. Y, y Urlingan cerralo con 7 segundos, tirala para atrás, juega para atrás y dejate de joder. <risa> Alejandro, Marcelo Rearte, también Tres. está viendo. Lo que Dos. tiene el Facebook está el todo. Termina el primer tiempo, gran primer tiempo de Burlingame. 7 a 2 gana contra Morón. Acá estamos con Maxi y el DJ el video. Bueno, muchas gracias a todos. En 5 minutitos volvemos, vamos a comer. Que ande todo bien. Vale. Acá estamos. Pasan los jugadores. Leo Villarejo de Don Boco, acá estamos con Bubi, qué jugadorazo Bubi. Lástima que ayer los cagaron, Atlas, los cagaron. eh. Se caga la risa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, muy fuerte, muy fuerte. Sexta falta para Atlas, el partido iba, iba 3 a 2 ganando Atlas, ¿está? Fal, sexta falta para Atlas, Atlas mete un gol de sexta falta al ángulo ¿y qué dicen? no, no fue el gol, siga, siga, siga, siga como salió, ganó, empató a la catedral 3 a 3 con el gol del señor con el gol de Bubi gana Lolo la cuerda se viene con Raggio y lateral para Hurlingham. si recién te enganchás 7 a 2, 7 a 2 gana Hurlingham, pero en el futsal no está nada dicho, ¿eh? se viene Morón, recupera Burlingame Hurlingham con Tomás Raggio en el medio, hace la individual, se saca 3, no puede con el número 9 Morón, la toca para atrás, sale el gallito desde abajo, Muchas gracias a todos los que se están sumando a la transmisión de la hora. Se viene Tomás Ragio. y uh. la respuesta de Mariano, muy buena. Corner para Hurlingham. Para urlingham, urlingham, Remate de oro y pegan la defensa de Morón. Como decían antiguamente en la, ¿no? en, la, en la tele, qué noche, qué, qué noche de futsal, le agregamos nosotros. Dos partidos en uno, cumpliendo. Sí, sí, la pelota que se va, se le va a Diego Galera. que dice que le duele. La verdad que es una noche que hemos tenido suerte porque la verdad que Vélez empezó justito, justito, justito a las 8 en punto. Arrancó y después este, nos dieron los tiempos para llegar acá y poder empezar desde cero a transmitir el partido este tan importante a los sentimientos futsaleros en el oeste, ¿no? El remate de Morón que pega en Diego Galera y al, al lateral. ¿Quién lo está viendo el señor Julio Alanis, Juliito. Y los sandwichitos, las empanadas, ¿dónde está Julito, no veo nada a mi alrededor. Un abrazo, fuera de jodas, siempre hacemos joda con Julio, un abrazo grande, Julio, se contó que no te veo. Te mando saludos. Acá estamos viendo, por ahora, por ahora. Una cosecha muy grande de goles a favor del triangulito. Ahora, Se viene el remate de Morón, pegan la defensa de Urlingan y al córner, córner si para el triangulito. Si recién te enganchaste, te cuento que sobre el final del primer tiempo, Morón tuvo la oportunidad de dos penales. Se viene Morón y... Pelota al corner Interesante jugada Pero la verdad hubiera estado Piola que, que recibe la jugada de este lado también el número 8 de Morón este, Juega el para el 10. 10 Interesante estuvo la jugada bueno, para atrás con Mariano Tratando de tener Más tiempo la pelota Morón Tratan de que por lo menos Triangulitos, pero bueno Triangulitos marca por todos lados También Bien parados están pasando un buen momento. Acá dice, recién llego de dirigir en Belgrano Futsal. ¿Y qué tal? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Julio. ¿Cómo anda ese Belgrano Futsal? Juega Morón en el medio. Van tocando, van jugando muy bien. Pelota pero, al segundo, no llega nadie. No había nadie ahí, eh. Nadie, nadie, nadie. Se va al lateral para Urlingham. Sí, sí, sí, sí. Sale el desde abajo. Es ese momento. Bien. Raggio, bien. Diego, bien, Raggio. Bien. Pelota al segundo para Lolo. Al final salieron muy bien desde abajo. Al final. Cuando le entregan la pelota al Lolo, se la entregan no exactamente en la posición donde él estaba. O quizás él estaba dormido, para ya saber. Córner para el triángulo, córner para el triángulo. Pelota al segundo para Arrizaga pregunta. Gente, ¿sigue 7 a 1 o no? 7 a 2. 7 a 2. Y acá Julio Lanís responde de 10. Muy bien, muy bien, muy bien, Belgrano. Bien merecido. Más punteros que nunca, dice. Ah, la mierda. Se adelantó esa ¿Cont carita. ¿Contra quién jugaron? ¿Contra quién, ¿Contra quién jugaron hoy? Se viene Moroni a la tiro a cualquier lado, Diego Galera. Corner para el gallito, que se viene el gallito. Ojo. Ahí está, pues remata. Si ellos se encuentran, hay que Segundo. Ay, hay que buena cortarlos. jugada de Morón, ¿eh? ¡Hay que volver! No, no hay nada, Ramiro. Se viene el odio y sale. Ramiro salió. ¡Salió! ¡Salió Mariano! ¡Salió Mariano! puede estar. Yo le tiré hasta el segundo a Mariano que hasta lo gritaba yo. Tíresela <risa> <risa> al presidente. Al presidente independiente de Burlingame. Se suma Néstor, un saludo muy grande a Néstor, Néstor, mi buen amigo. Estamos transmitiendo con mi celular, así que por favor a toda la gente que me quiere mucho, que me quiere, que me quiere, no me, no me mande porque no, no le puedo contestar. Contra el Destino Futsal, muy bien. Gran, gran rival el Destino Futsal, por lo que tengo entendido, juega muy bien, eh. Está bueno, está bueno, sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Lo volaron, lo volaron al Caspi, lo volaron. Sí, sí, sí, por eso, por eso, por eso. <coughs> Se viene Morón. Y ahora... Agarrate, Agarrate Catalina. Buena Mirá. recuperación de Morón, se viene, puede ser... <risa> Lateral. Están punteros en la General, Belgrano, Futsal. Faltando creo que poco para terminar el año. El chabón ya quería terminar el año, ya, ya estaba podrido. Se viene Morón con Leo... Ahí está para el número 8, le queda. El número 9, perdón. Al piso. Se viene Tomás Ragio. Bien la marca de Morón. Ahora se viene Julián Combina. Se viene Julián. Van tocando, va tocando Burlingan En este segundo tiempo. Falta, sí, tiro libre para Morón. Para Morón, atrás del, del tablero de básquet. Vuelve a entrar Lolo, vuelve a entrar Diego Galera Estamos con Martín Contreras Estamos con El Zurdo Y obviamente el capitán del triangulito Lucho Tranto Se viene Morón Van tocando Sacó arquero arquero jugador Morón Sacó arquero jugador Morón y bueno. empieza, empieza a descontar 7 a 3 ahora. Yo te dije que en el futsal no hay nada nada cerrado. ¿Cómo entró esa pelota? Entró por un huequito, entró justito, justito, justito. Muy buen gol de Morón. 7 a 3, muy buen gol de Morón sacando arquero jugador. Para los que dicen que arquero jugador no sirve para nada. No, a mí no me gusta el arquero jugador. Sí, traba, gana muy bien, limpio. Lateral para Morón, que sigue sacando al riquero jugador. Faltando 13 minutos para terminar el segundo tiempo. Se viene el gallo y saque de arco. Todo esto vos lo estás viendo. Pochazo arriba bola, para el balito. La quiso agarrar con él, un tin. Pero la pelota se fue muy arriba. Saca un Morón, sí? corta con el Lolo, que pasa, no ah. rebotan, lo marcan bien. Y en la, la marca, pelota se va al lateral Todo esto lo estás viendo por la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Lo estás viendo gratis Arola. Y lo estás viendo porque es gratis. Bien el zurdo, bien la marca del zurdo. Y como siempre, junto a los vecinos. Deportistas de Pablo. Se viene Leo Leo que juega para atrás Va tocando Morón Tratando de llegar Bien la marca de Martín Y ahora hay que subirlo Sigue con arquero Jugador Morón 11-30 la, la verdad que el debería salir A, a marcarlo Porque eh, Morón Lo que está, está tratando Es de si tocarse, de encontrarse Juega Morón, vamos y entonces así aumentar la posibilidad de hacer alguna jugada de, de que lo lleva el gol con más un rato. Ochazo oh, a la nada. Falta en mitad de cancha. Bien ganado por el zurdo. Tiró libre en mitad de cancha para Burlingame. Lo que hablábamos recién con Julio es porque hay una liga, una liga barrial de futsal en Hurlingham, donde hay más de 20 equipos, calculo, jugando esa liga. Y donde está todo el barrio, el barrio de San Damián, el barrio de San Damián, el barrio de Barrio Luna, barrial por donde se lo mire, barrio El Destino, que decían que estaban jugando contra El Destino, barrio Belgrano por Belgrano Futsal. Y así están eh, los patitos, está rollito, hay un montón. Todo eso pasa los domingos a la tarde. Todos los domingos a la tarde. ¿Cuándo pasa? Los ¿Cuándo, domingos ¿cuándo, a la tarde. ¿Cuándo dijiste que pasaba? No me acuerdo. Se viene Vos, Moroni. ¡Gol! Gol del gallito. Sigue bueno, descontando 7 sigue a 4. 7 a 4. Guarda. Guarda, triangulito. Es hora de despertarse. Estaría bueno meter un gol. Se viene Morón. Y agarrate con Leo. Y ahora con Lolo, y ahora se hace un partido de ida y vuelta no porque Morón sabe que no puede volver a Ahí está y cobra la falta así. Se despertó Morón. 10 minutos para terminar el partido Y Morón con esta falta Hay que marcar, Hurlingan, hay que marcar De vidrio se puede latimar Hay que marcar, hay que marcar <coughs> Juega, Juega Morón Muy larga la preparación. Bien, Fede. Bien. libre para Hurlingham. Y en falta, tres para Morón. Como decimos nosotros, el futsal lo vivís a pleno con la hora de Hurlingham Deportes. vos sabés que todos los fines de semana, en tu casa, en tu tableta, en tu Smart TV o en tu teléfono celular, vos vas a tener futsal y ahora que empezó la segunda ronda de Humboldt también te vas a encontrar con Humboldt en vivo, en directo desde acá, desde tu casa, en Urlingham desde el Estadio Municipal Morón está tratando de hacer lo que nosotros siempre decimos la progresión bien, bien más tiempo tiene la pelota más posibilidades de tener de hacer un gol más tiempo te conectas con tus compañeros en la cancha y vas afilando las distancias y te vas encontrando. Tiene sí, el gallo. Ojo. Mira vos, pero se salvó? salvó. Yo te digo, despertate, triangulito, ¿qué te pasa? todo el triangulito ¡Golazo! nos sacudió el padre dijo ¡Qué despertate! ¡Despertate! ¿No te das cuenta que te están goleando? Se venía Morón y ahora 8-4 gana Burning. nos cabrón. gusta mucho, mucho, mucho la levantada de Morón porque Después hizo, de que se salva de una jugada que pegó se, se aparte, el segundo palo y pegó en el palo Exactamente pudo haber sido el quinto gol de Morón y lo interesante de un partido que a nosotros nos gusta que sea así picante ¿Entendés que el, que los dos se muevan, que los dos quieran jugar, que los dos quieran futsal, que los dos quieran gol, que los dos quieran encontrarse con los jugadores. Ocho minutos, y todo esto faltan ocho minutos. Todavía? Faltan ocho minutos y usted ya ha visto doce goles. Qué campo que soy en matemática, ¿viste? Qué rápido. Ah, muy bien, muy bien. Se viene Morón. Se le va la pelota afuera. Saque de arco para Urlingam. Saque de arco número 3663. No me lo crees. Y si te digo 400, tampoco. ¡Dale, Cholo, Dale, Lolito. Me cobra falta, Lolo. Tiro libre para Morón. Y es la tercera para Hurlingham. 3 a 3 estamos en falta. Se viene morón. A ver qué tal. Pelota el segundo. Es que te digo una cosa. Este jugador, este el 11, está parado siempre en el mismo lugar cuando atacan. Y tiene muy buena puntería cuando el tipo de media vuelta tira el arco. Es un peligro. Tienes que marcarlo malo. No lo puedes cantar la pelota. Ese chico sabe lo que hace. Se le va, Lolo, sí. Saque lateral para Morón. Siete minutos 15. reciente estás enganchando esta enloquecedora transmisión de Fusal desde la hora de Urlinga te decimos que estás en el segundo tiempo del triangulito con el Deportivo Morón cuál es el resultado gana el triangulito 8 a 4 faltan 6 minutos para terminar el partido se viene Urlingam a ver y Urlingham se empezó a mover porque Wurlingham se empezó a mover porque en los últimos minutos el que mandó fue Morón y así hizo los cuatro goles que hizo, ¿no? 4 a 3 en faltas ahora. Muchachos, no nos hagan sufrir. No la puede perder, ahí. ¿eh? Bien, Fede, bien, Fede, la marca de Correa. Lateral para Burlingame. De vuelta, te lo marco el 11 mirá. pegado allá al palo. Se viene, se viene Morón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sale Morón con arquero jugador. Faltan 6 minutos. 8 a 4 gana Burlingame. Sin falta, sin falta. Cobra corner para la visita. muy muy libre suerte y lo sacó a marcar ojo de vuelta ojo con este mirá a este todo no lo digo. morón sigue haciendo tenencia de pelota Asegurando las, las posiciones La agarró Lucho nada. Nada, Agua, agua No pasó nada Pero hay que salir, hay que salir Falta en mitad de cancha Falta para Morón 4 a 4 ahora En faltas 5 a 4 en faltas ahora, 5 faltas para Morón, 4, no, 5 para Urlingan, 4 para Morón. 4 minutos 50 para terminar el encuentro, toma distancia el juez. Está solo Leo. solo leo pide minuto, pide minuto ¿Quién pidió? pide morón sí, no <risa> <risa> sí. puede pedir minuto que tiene la pelota <risa> ah, qué <¿tú? risa> ah, no, no, no, hubiera hecho el 8 el octavo? no, ver, no, sé, ¿sí? no, no, no, que hacer un bueno, y ahí vemos todo el trabajo de fotógrafos también, todo un montón de gente que está alrededor del futsal. Para nosotros esta es una noche interminable, no sé ni qué hora es. A ver qué hora es, me voy a fijar en mi celular. Yo llego a casa y caigo así derechito, derechito de, lechito, de lechito 23, 23 y 36. Salimos a las 7 de la tarde. Llegamos a la Malfitani, preparamos todo. Encontramos hasta unos tachos de plástico para, para levantar la altura de la cancha de la malfitania y tacho No, a... tacho no, no. Es una especie de un palet de plástico. Es un, no un es una especie, un es un palet de, un plástico. Pale de plástico. Bueno, escucha, me vas a corregir todo en el No, porque la gente, la gente, la sí, ah, gente no, no tiene nada empezado. que ver, un palet con. con claro, un, no, claro. no sé qué dijiste. Pero, saliendo, vos estabas <ríe> hablando con vosotros. Estás <ríe> hablando con este otro, te dedicas a hablar con él. Me deja tranquilo, yo estoy hablando con la gente, estoy charlando así tranca. Bueno, se viene el tiro para Morón. A ver. A ver esta jugada preparada. A, A ver qué Morón. pasa. Ojo, ojo, ojo. Jugada preparada para el número 10 que remata. Lucho con el pie que la saca el lateral para Morón Esa pelota iba a entrar. El lateral igual, para Morón. El lateral para Morón. Se viene gallo. Bien la marca. Ojos, es una tremenda. Eh. Este. Pero claro, ruso. Ruso Botón. No aprende más, Ruso, ah, ruso <risa> No sé, no sé. Es un tarado. Yo no sé dónde lo saqué. Le, le, escúchame, le voy a cambiar el. El fotógrafo le sacó foto. ¡Ojo! Oh, ¡Gol de morón! ¡Ay, médico allá! El número 7 porque se la dio contra el palo. Ah, se la dio contra el palo y dale, dale, dale arriba. Ahí era el ni me di cuenta. Nos han sacado fotos. Están desperdiciando fotos en gente fea. <risa> bueno, partidazo, 8 a 5. A ver si se, si se despiertan, Mira lo que, Creo que viene el no, no ah, me parece. Me parece que la agarró afuera. Pero no cobraron. Y bien la respuesta de Mariano. A fondo, 3 minutos 48 para terminar. Y se está jugando a full, cosa que nos gusta porque el si futsal es así. Palo a palo, palo a palo ahora. Exigencia plena, se despertaron los dos. Morón se despertó. Dijo, oh, tengo que jugar, tengo que ganar. Tres minutos 30 para terminar el partido. Entonces está bueno. Y el triangulito, se despertate este triangulito. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás ¿Qué está haciendo? <ríe> el arquero ya vimos como patea el arquero de Morón este que es el número 10 este es peligrosísimo ¿viste? ¿viste? otra vez 8 a 6 8 a 6 con arquero jugador Morón Morón se acerca y ahora hay que pide tiempo porque se le está viniendo la noche claro 8 a 6 y pide tiempo el técnico de Hurlingham atrás del, car... el... Justo del el tablero. tablero de básquet. 8 a 6 estamos. Tres minutos para terminar el partido. Y yo quería un partido más tranquilo, ¿ves? Siempre, no, siempre. Yo me, yo me siento cómodo porque nosotros, digamos, la, la gente, los, los que seguimos al triangulito y los que seguimos a Vélez Arfield. somos muy generosos porque estamos mostrando otros equipos también ¿cuántos hemos mostrado? un montón nos cansamos de mostrar sin cobrarles un solo peso nada lo mostramos entonces vemos distintos tipos de futsal a veces vemos equipos despiertos vemos equipos que se duermen y vemos equipos vivos Morón es un equipo vivo tiene gente que sabe lo que tiene que hacer no tiene mucho pero lo aprende lo, digamos que le saca el jugo en el momento exacto en el momento exacto le saca el jugo que le tiene que sacar el triangulito está poniendo en riesgo el resultado este, de ventaja que tenía lo está poniendo en riesgo solo solo, solo Ahí. Pero lo bueno que tiene el futsal es eso, que, que tiene ese nivel de competencia. O sea, nadie tiene la vacatada, cualquiera puede ganar, eso es lo bueno. Entonces cualquiera puede dar vuelta al partido de cualquier cosa. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Tres minutos. Pelota de última. A ver, a ver. Ah. Uh. Diego Valera, el remate. <risa> <risas> qué sé yo, ¿Y vamos a hacer una ADN que no sea nada encima Lolo grandote y pesa, entonces cuando cae Lolo grandote cuando cae le duele más bueno a ver pelotazo morón que recupera, toca para atrás dale, dale, dale, dale, dale. Sí. viene Leo ya se había ido y saque lateral para Urlingan 2 minutos 19 para terminar el partido hey, Martín, Martín? va a tomar Ragio Uy. se salvó Morón se salvó Morón en esta ocasión partidazo total bien bien bien futsalero eh 2 minutos 10, juega Martín Contreras para atrás, para Lucho, Lucho, Lucho no quiso saber nada, Dos minutos, que se ejecuta hasta el 10, el que hace arquero jugador, que es muy bueno pateando con pelota cruzada, y este ni te digo, ¡8 a 7! ¡1 minuto 50 y agarrate Catalina! ¡Ahí está! ¡Es esta. Es esta para Moroni, qué lindo, qué lindo que es el futsal. <risa> Increíble. Las cosas son así, ¿qué le vas a hacer? ¿No te va a poner a llover? va a el cuartito? Bueno, a ver... A ver... Trabajo de los veedores con el público. Qué partidazo, loco. Un partidazo, la verdad Un minuto cuarenta y cinco Y... ¡Vale, ¡Vale! ¡Sacala! No sé, no sé qué tiene que ver con Zulma, Pero se viene Lolo ¡Dale Lolo! ¡Ahí está! ¡Dale Lolo! ¡Dale Lolo! ¡Opa! ¡Opa! para sacar amarilla un minuto 30 un minuto treinta hay que controlarse sacala saca todo lo que pueda no se fue no se fue otra vez sacala bien el minuto 14. Y qué partido, papá. La hace sacar de vuelta. ¿Qué es eso? Tiene la pelota morón. Momentos finales. En bien, Ragio, bien Ragio. 1-7. Un minuto 0, 7 Morona hace la misma. No busca la falta, busca la falta. Bien. 48. Se viene Morón, pone una barrera, pone una barrera, sacala, bien, sacala. 35 segundos para terminar el partido. 35 segundos dentro de esto es un terremoto futsalero terrible. Morón hace la misma, va a terminar el Leo. Se viene el remate de ellos, a ver. ¡Bien, Lucho! ¡Sí, Regio! ¡Sí, Regio! ¡Gol de Urriga. ¡Gol de Urriga y la gente festejando! <risa> ¡Gran partido! Morón lo tuvo para empatar con sexta falta. Gran partido y Hurlingham. Hurlingham que lo gana. Faltando poco para terminar. 10 segundos. 10 segundos. Y ya está, me parece. Nueve a siete, nueve a siete gana el triangulito. Gana Hurlingham. Ese tipo de cosas yo no entiendo de los árbitros, deberían, deberían tratar de ayudar a que terminen los jugadores bien, se están jugando. Ellos pueden empatar ahora. Se viene Morón. Y Lucho, Lucho, Lucho. Dos segundos, tirala, reventala. ¡Ganó Urrigan ¡Ganó Urrigan Llega a los 26 puntos en esta División C de Futsal Afa. Hay que felicitar a Morón, hay que felicitar a Morón, porque fue un partidazo, fue un partidazo. Y bueno. ¿Tenemos que decir para abajo? Terminó el partido. Espera que te enfoco, Fede, así. El Terminó el partido, fue un partidazo. La verdad que fue un buen partido de futsal. 9 a 7, ganó el triangulito contra Morón. Gritamos goles a, a Mansalva. Vale, loco, Así como... que bueno, la muy verdad buena... que hay que felicitar ¿no? Porque tuvo una muy buena levantada. El primer tiempo estuvo totalmente dormido y después ellos empezaron a tener la pelota, eso que hablamos nosotros, empezaron igual, a encontrarse con la igual. pelota, a tener la pelota y empezaron a, a lastimar, a hacer gol, gol, gol, gol, gol, gol. El triangulito en determinado momento hasta también se duerme, eh, la cosa no se puso bien y bueno, pero por suerte sobre el final. Se pudo sacar una diferencia de dos goles. Tal igual. Este, a favor de Triangulito, termina vos. No, nada. Hurlingham llega a los 26 puntos, ya se olvida de la zona del descenso, ya está. Tenía que ganar este partido Hurlingham. Así que bueno, de acá en más, de acá en más a, la, a los playoffs. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por, por vernos. Allá están los chicos que me están haciendo que baile. Bueno, nada, que ande todo muy bien. Muchas gracias, en serio. Que ande todo muy bien.